Depresión, lo tengo, ansiedad, lo tengo, corazón roto, lo tengo, terapia, lo tengo, amigos, no tengo, pareja, no tengo, amor propio, no tengo.